Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Isabela y hoy vamos a hablar sobre ciberbullying y sus consecuencias legales. Antes que nada, concretar que el ciberbullying es un acoso que se lleva a cabo a través de medios digitales. Para que haya acoso, ¿qué circunstancias o condiciones se deben dar? Bueno, pues la persecución y búsqueda de cercanía con la víctima, la intención de establecer contacto con ella, el mal uso de los datos personales de la víctima o atentar contra su libertad o el patrimonio de esta. ¿vale? En España, uno de cada dos casos de ciberacoso son llevados a cabo por un compañero de clase de la víctima, así que principalmente es un problema del ámbito educativo, del ámbito escolar. Por eso, eh, aunque la responsabilidad de que nuestros hijos no sean ni acosadores ni víctimas de ciberacoso recae en nosotros los padres, siempre conviene que los colegios impliquen y nos ayuden a los padres en la concienciación y prevención del ciberacoso. En Gapting hemos hablado muchas veces de qué es el ciberbullying, de cómo identificar si nuestros hijos son víctimas o acosadores en un caso de ciberbullying y de cómo siempre nos conviene protegernos y prevenir este tipo de ataques, por ejemplo, con medios como son nuestro plan de protección total. Información sobre todo esto podéis encontrarla como siempre en Gapting.com. Pero hoy vamos a centrarnos en concreto en las consecuencias penales que puede llegar a tener el ciberbullying. Esto siempre es muy conveniente que lo sepan nuestros hijos para disuadirles si es que esta brillante idea les ha pasado por la cabeza o para que sepan que denunciar casos de ciberbullying nunca cae en saco roto. En España, el ciberbullying cuenta con una regulación a nivel penal. ¿Esto qué quiere decir? Que se considera un delito penal y, por lo tanto, puede acarrear penas de cárcel. Estas penas pueden oscilar entre los tres meses y los dos años. Además, también se pueden imponer penas de multa o de trabajos sociales. Si crees que puedes estar ante un caso de ciberbullying, te cuento rápidamente qué pruebas son necesarias que presentes a la hora de hacer una denuncia. Antes de denunciar, certifica los mensajes del acosador con un sello de tiempo. Ponte en contacto con la unidad de delitos informáticos de la policía y cuéntales los hechos. No borres ninguna prueba. Esto es muy importante. Siempre guardar los emails, los mensajes de WhatsApp, los mensajes en redes sociales, todo tipo de pruebas que puedan apoyar tu testimonio. Procura dentro de lo posible contenerte y no responder y pedirle a nuestros hijos que nunca respondan a los mensajes que buscan provocar procura una vez guardados los mensajes más reiterativos borrar los demás porque de esta manera siempre vamos a paliar un poco los daños y las consecuencias de este tipo de ataques y sobre todo sobre todo como siempre decimos la clave está en la educación en nuestra mano como padres que está pues el educar a nuestros hijos en el respeto a los demás y a que hagan un uso responsable de internet para ello te puedes apoyar siempre en programas de seguridad como te he comentado antes como nuestro plan de protección total. Una semana más, muchas gracias por estar ahí y nosotros nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo.